su C tiene sentido. Porque te da la oportunidad de trabajar con distintas profesiones y de resolver problemas reales de manera interdisciplinaria. Porque es un programa práctico y sencillo, que funciona hace 15 años y que vincula a la Academia y a los municipios de manera real. Porque nos invita a salir del siempre se ha hecho así y recibir un trabajo innovador con la distinta mirada de los estudiantes. Porque nos permite llevar a los estudiantes a aplicar los conocimientos, lo aprendido, ...en desafíos reales. Porque no aprenden terreno, haciendo cosas de verdad... ...haciendo crecer muchísimo la profesión. Porque me hace sentido la pega que hago todos los días. Porque te demuestra que existe una oportunidad laboral gigante... ...en los municipios de Chile, donde tu trabajo puede aportar de verdad. Porque es aplicable a municipios grandes y complejos... ...donde las necesidades son infinitas. Porque es aplicable a los municipios pequeños... ...donde los recursos profesionales son escasos. Porque te das cuenta que puedes... ...y que eres capaz de aportar desde tu profesión. Porque tiene sentido que una universidad con vocación pública... ...a través de sus estudiantes... contribuya a solucionar problemas públicos relevantes. Porque han hecho un cambio cambio profundo a la forma en que muchas veces nosotros enfrentamos el trabajo municipal. Y aunque se resolvieran todos los problemas de las municipalidades de Chile, Puente UC seguiría teniendo sentido. Porque al final es un modelo que nutre a todos y que le da la oportunidad a municipios, vecinos y estudiantes de trabajar, colaborar, compartir, conocerse y encontrarse... ...para trabajar todos juntos por mejorar las condiciones de este país.